Uno de los motivos por los cuales acude mucha gente a consulta de psicología es porque dicen que les cuesta mucho ligar o bien encontrar al amor de su vida. Al fin y al cabo estamos bombardeados por esos programas de televisión o revistas del corazón que nos muestran continuamente situaciones idílicas de parejas perfectas en donde uno se preocupa por el otro a más no poder y cuando vemos eso nos sentimos que ojalá lo tuviésemos nosotros, ojalá yo tuviera una relación así, ojalá lo mío fuera como como eso que estoy viendo y realmente las parejas en donde uno se preocupa genuinamente por el otro en donde uno llama al otro le pregunta todos los días cómo estás con interés de verdad esas tipo de relaciones existen y tú puedes tener un tipo de relación así en este vídeo te voy a dar una clave que te puede acercar un poco más a esa situación de tener el amor de tu vida o alguien que se preocupe verdaderamente por ti alguien a quien querer y que te quiera de verdad desde luego este truco, esta técnica que te voy a plantear, quizás no sea lo único que hace falta hacer, pero desde luego sí que es uno de los pasos que con seguridad hace falta hacer. Y parte de una situación que me ocurrió hace ya unos cuantos años, en donde, bueno, me hizo pensar, y por eso quiero transmitirte precisamente en este vídeo esto, porque es posible que te haga pensar también a ti. La situación fue la siguiente. Llegó una amiga mía a casa, un buen día, con una maleta, Cargada con una maleta, y le digo, ¿esto qué es? Y me dice, Pues mira, son libros de psicología, como sé que te gusta mucho la psicología y este tipo de lecturas, pues los tenía en casa y te los regalo. Y me pareció fascinante e increíble porque es verdad que a mí la literatura de psicología me encanta, me encanta leer sobre el comportamiento humano, aprender cada día por qué la gente se comporta de esa manera y cómo mejorar o progresar o incluso a nivel terapéutico cómo solucionar determinados problemas o trastornos mentales. Son lecturas que me apasionan y esa chica venía con una maleta cargadísima de ese tipo de libros en donde yo me embauco, me, me, se me pasan las horas volando página tras página porque me, me siento muy metido dentro de la lectura, ¿no? Entonces me sorprendió porque ahí había un dineral en libros. Le digo, ¿pero, pero ¿te das cuenta que todos estos libros que me estás trayendo a casa, esto vale un dineral? Digo, ¿cómo te quieres deshacer de esto si realmente tiene muchísimo valor? Y me dices que mira, me estoy leyendo otro libro en la actualidad que pone una frase... ...que me ha hecho abrir los ojos y darme cuenta de que tengo que hacer algo en mi vida. Y el libro ponía lo siguiente, ese que se estaba leyendo. Decía algo tan sencillo como que si quieres que vengan cosas nuevas a tu vida... ...tienes que tener espacio para acogerlas. Tiene que haber un espacio vacío para que esas cosas puedan entrar en tu vida. Si no, no van a llegar de manera natural esas cosas a tu vida. Entonces ella me decía... En algunas ocasiones yo voy, por ejemplo, a ferias del libro, veo libros de psicología que también me gustan y no me los compro simplemente porque no tengo espacio en casa para ellos. Entonces hace ya muchos meses que no compro libros nuevos simplemente por no tener espacio y por eso no entran libros nuevos en mi vida. Entonces decía, este libro que estoy leyendo ahora lo que me está invitando es a dejar primero un espacio vacío para que luego cuando tenga la oportunidad de incorporar algún libro nuevo a esas estanterías, haya espacio vacío en ellas para cogerlo. Y me resultó muy cautivadora y muy interesante esta historia, a la par que cierta y muy extrapolable a otras situaciones diferentes como por ejemplo el amor de tu vida. Hay personas que quieren de verdad tener un amor genuino, como decíamos antes, alguien que se preocupe por ellos, alguien que me preocupe todos, que me pregunte todos los días por cómo estoy, que me quiera y me haga... Entender que me quiere de verdad y si eso lo quiero en mi vida, tengo que ver si ahora mismo no lo tengo, ¿estoy dejando un espacio vacío, realmente vacío para que eso llegue? Porque muchas personas que desean de verdad un amor verdadero en su vida no tienen ese espacio vacío. Por una parte, por ejemplo, lo más frecuente que me he encontrado en consulta es que ese espacio está ocupado por alguien, por alguien que es una relación tóxica o es una, una relación que, aunque no sea tóxica, no te aporta lo suficiente, porque no es la persona que te está dando a entender que te quiere, no es la persona que te está dando a entender que le importas, no es una persona que se preocupe por ti. Eso, esa persona está ocupando un espacio en tu vida que, Hace que no pueda entrar otra, que no, pueda, que no tengas capacidad para incorporar a otra porque ya hay alguien ahí. A lo mejor esa persona está cubriendo una necesidad pues, de afecto. Bueno, no es el amor de tu vida, pero te da afecto, te da cariño, te hace sentir importante en algunas ocasiones. O te da sexo, a lo mejor, ¿no? Esa persona cubre tus necesidades sexuales. O te da soporte económico, porque a lo mejor necesitas una ayuda económica y esa persona está ahí para dártela. Vale, pues en la medida en donde esté esa persona ahí... En la medida en la que en lugar de haber un espacio vacío esté esa persona, va a ser mucho más difícil que entre el amor de tu vida, porque tienes ese espacio ya ocupado. Pero claro, aquí la gente dice, es que me encuentro mal sola o solo, ¿vale? Prefiero tener esto que no es el amor de mi vida, pero entre esto y estar solo o sola, pues me quedo con esto porque es como un apaño, ¿no? Pues precisamente el renunciar al amor de mi vida para quedarme con un apaño es lo que imposibilita de manera rotunda, que el amor de tu vida entre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay un espacio vacío para que entre. ¿Vale? Porque ese tiempo que pierdes con tu apaño, pues es un tiempo en donde a lo mejor conoces a alguna persona y no le estás dando la oportunidad de que entre en tu vida como el amor de tu vida. Entonces, esta es una de las posibilidades. Y la otra, puede que no tengas ningún apaño, entre comillas... ...pero puede que tampoco estés dejando ese espacio vacío para que entre el amor de tu vida... ...porque todo tu tiempo lo estás dedicando a cosas que no son el estar libre y disponible para el amor de tu vida. Normalmente la gente ocupa su tiempo con el trabajo y dice... ...no, es que estoy muy volcada en el trabajo, estoy, estoy, tengo muchas cosas que hacer. ¿vale? O a, a veces con los hijos, ¿vale? en el caso de personas separadas o divorciadas. no Es que mis hijos me llevan todo mi tiempo. ¿vale? O las cosas de la casa o los planes de bla bla bla, lo que sea. Si tú estás todo el tiempo trabajando, o tú estás todo el tiempo arreglando la casa y limpiándola, o tú estás todo el tiempo haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas, y en tu agenda apenas dedicas tiempo para encontrar el amor de tu vida, no existe espacio vacío en tus estanterías de libros. No existe espacio para que un libro nuevo venga y se quede contigo. Entonces, lo que a mí me gustó de, de esta amiga que me regaló esos libros es ya no solo los libros que dejó en mi casa y que luego he ido regalando una vez para seguir un poco la, esta cadena de regalos para que otras personas pues, se aprovechen también de ese aprendizaje que tienen los libros. A mí lo que, lo que más me sirvió no solo fue eso, sino el hecho de reflexionar sobre la importancia que tienen los espacios vacíos. Y sobre la importancia que tiene en que en tu vida, si quieres que llegue algo nuevo, antes de que eso suceda, tiene que haber en tu vida un espacio vacío para que entre y se quede. Espero que te haya gustado este vídeo, esta anécdota. Si es así, te invito a darle a like en el vídeo, a suscribirte y nos vemos en otro vídeo del canal. ¡Hasta luego!